Compitruenos, compitruenas, bienvenidos a Pokémon Espada VG de Loki. Y chicos, hoy es el día Hoy vais a ver a esos líderes de gimnasio, a esos Poketubers que os van a flipar A mí me encantan, espero que os molen los diseños, creo que están chulos Algunos... No han quedado mejor que otros, la verdad, pero bueno, yo creo que eh, os van a molar. Me pongo los cascos y let's freaking go. ¡Vamos para allá! ¡Hola, señor! ¿Eres ver Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Te informo de que todos los aspirantes deben lucir el uniforme reglamentario. ¡Hombre, sí, hombre! Hom ¿Qué menos? ¿Qué menos que ir vestidos como hay que ir a estas ceremonias, chicos, con este traje horroroso? Que es verdaderamente feo. Pero bueno, lo que hay. Ahí vamos con nuestro número 23. Favorito y que no pienso cambiar por nada. Claro que sí. Y creo que después de esto. Sí, es ahora mismo, ¿no? Vale, ya está, ya está, ya está. Chicos, se viene. ¡Oh, oh, oh! Se viene. ¡Vámonos la música! ¡Claro que sí! ¡Pam, pam! Bueno, la música de este juego, eh, de las pocas cosas que. Bueno, a ver, de las pocas. De las pocas cosas buenas o muy buenas que tiene este juego son la música. Es brutal. Soy Masuda, ¿qué pasa? ¿Soy Masuda? Presidente de la liga Pokémon, ha llegado el momento de empezar la batalla Sé que la espera ha sido larga, pero es un placer anunciar que ha llegado a su fin Es hora de inaugurar el evento más emblemático de Galar ¿Cómo se llamaba esto exactamente? Eh, el desafío de los gimnasios, eso, eso, eso quería decir yo hermanos Reunir las medallas, las ocho medallas de los ocho líderes de gimnasio ¡Vamos allá! Os voy a presentar, eh. vais a verlos porque están guapardos, eh Guapa. Bueno, a ver, a mí me gustan A vosotros igual no Clasificarse para la Copa de Campeones Donde aguarda el campeón Folagoro ¿Qué pasa, Folagoro? Se viene, se viene se viene. A ver qué tal queda así en visión conjunta Porque yo no lo he visto Yo lo he ido preparando uno a uno Y la pregunta es cómo quedarán en esta visión Aquí en esta cinemática Oh, mamá Oh, mamá Oh, yeah, ahí están Dios, qué guapos Ah, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! Ahí está todo un experto en Pokémon. Serval Sanz, el hacho aguerrido. Ahí está nuestro amigo Serval. Amante de Pilbub, Pilbub, y el precioso Kyogonal. Señorita Hut, la experta en tatuajes Pokémon. Sus mejores momentos no tienen precio. Tía Smile, el luchador impasible. Ahí, ¡Oh, grande Tía Smile! Es malísimo a la bongas, pero sabe algo de Pokémon. O Oedipus, el amante de los Pokémon lucha. ¿Qué pasa, Oedipus? A pesar de su apariencia es bastante fuerte. Abocados, nuestra nueva Pokétuber. Estas abocados a novia tías. El semifinalista del Turnilocks en un auténtico crack. Claro que sí. Y por último, la estrella de los Poketubers. El líder entre todos los líderes. Samork, grande. Salvo una ausencia entre los presiones. Splayon, que se ha quedado dormido. Madre mía, Splayon, te has quedado dormido, hermano. Ya veréis a Splayon. ya le veréis. Aquí están, buah. Buah, buah, qué chulos tío, qué chulos Todos están, todos tienen algo, ¿vale? Algún detalle, varios detalles de hecho algunos De esos Poketubers. en particular Por ejemplo, eh, el Cervasat tiene aquí lo de Hacho, su logo de canal Bueno, muchos tienen aquí su logo en vez de el símbolo del tipo Porque aquí ya no hay tipos, o sea, aquí esto es random Tienen el logo de ese Poketuber. Y si no lo tienes, porque no tienen el logo Y entonces les he puesto otras cosas Y ya está, con eso es suficiente Veréis los detalles cuando nos enfrentemos a todos y a cada uno, ¿vale? Es una pena que no se puedan ver en detalle ahora mismo Pero bueno, habéis tenido una visión general ¡Hola, Javix! ¿Qué pasa, compitrón? No he pisado la cancha de un estadio Pokémon Ha sido... ¡Ah! No me salen las palabras El corazón me va a mil por hora, lo sé, chaval Ha sido épico fantástico ¡Uh! Viene Folagoro diciendo que dejáis un like Lo pone ahí claro, ¿vale? Javix, ha llegado el día que tanto esperabas Bueno, y tú también, Eka Ese fue tío, es que Folagoro Le conocí un día a Folagor. ¿En dónde fue? En la Barcelona Games World, de acuerdo Hablé con él, porque yo tenía evento VIP O sea, tenía pase VIP porque yo he presentado un juego allí Y entonces él también, entonces nos vimos Y no sé si se acordará de mí, no lo creo Pero lo saludé y hablé con él un poco La verdad que muy, muy majo Fola Es altísimo Fola Altísimo es, o sea, pero altísimo de verdad es, Me saca a mí, yo mido un 80 Pues él me saca como media cabeza, tío, es súper alto la, Es algo que no te esperas pero cuando ves a un tío en un vídeo... Te lo imaginas un poco como tú, porque claro, no, no le puedes medir, es imposible. Pero pero sí, me, me dejó flipado. Chicos, podemos irnos a. a la ruta 3, a capturar Pokémon, y a enfrentarnos a Javix porque hay combate contra Javix. ¡Qué cuidado! Cuidado! Primer combate serio, serio, eh. Con, con bastantes Pokémon ya tenemos, así que hay que tener cuidadito. Vamos a enfrentarnos a nuestro amigo Javix Quiero usar a todo el mundo, quiere usar a todos los Pokémon Así que let's freaking go ¡Vamos allá, Javix! ¡No me falles! A ver qué tienes, algo fácil Algo Easy Peasy Lemon Squeezy Cuatro Pokémon, Shinks y... uh. Vale, un tipo agua y un tipo eléctrico Esto es malo Malo por Marril. Pero no malo por... Por nuestro castillo Intimidación ¡Uh! ¿Cómo se notan esas habilidades ocultas que ya empiezan a aparecer y que dan bastantes problemas? Voy a hacer encanto a Shinx porque yo creo que ataca por físico, te dará chispa o algo así. E Impact Trueno es Slowpoke. ¡Nivel 16! Está al nivel 16. El... No me lo puedo creer, Impact Trueno. Vale, ataca por especial. Me cago en San Pito Pato. Impact Trueno. ¡Buf, buf, buf! Nivel 16. ¿Pero por qué tiene ese nivel? ¿Por qué está tan alto? Algo ha ido mal aquí. eh. Algo ha ido mal aquí. Ese Slowpoke hay que bajárselo. Tenemos que matarlo, chicos Pero sí o sí, ¿eh? Ahí va el encanto Boste. No me toques la moral, hermano No me bla, bla, bla, bla. Voy a hacer refuerzo Voy a cambiar a Marley Es que me lo puede matar el Sings, ¿eh? Vamos con Eric Eric aquí tiene bastante Además, bastante que hacer Y voy a intentar meter Antes de que se... Es que no quiero que se duerma, tío Voy a hacer doble cambio, fíjate Metemos a Nabo Venga, doble cambio Joder, cómo molan los combates dobles, joder Qué guapos, tío Lo único que es eso, que te puedes salir un, un mal lead Y tienes muchos, pero muchos problemas Eso es lo difícil de esta serie, chicos Y menos mal que hemos quitado lo de los 31 IVs Porque, a ver, la serie pierde, pierde... Uh, tenía mordisco Tenía mordisco, vale, pero le hemos bajado al ataque, eso es bueno ¿Vos te... Qué cerdo Qué asqueroso qué, qué, qué, qué guarro Qué todo No es tipo psíquico Slowpoke, ¿no? ¿O sí? Es tipo agua puro, ¿no? Es ¿Slowpoke? Es que no lo sé, tío. Voy a atacar a Sinks, que es el que más problemas me da, porque tengo dos tipos aguas. Y mejor que no me toque la moral. Voy a hacerle beso dulce al Slowpoke, que está a mucho nivel. Vamos a... ¡Carga! ¡Uh! ¡Oh! Se sube el ataque especial. ¡Hay que matar a este Pokémon, hermanos! A ver, se va a dormir, ¿vale? Mi Pokémon, pero es que no puedo evitarlo. Habrá que intentar matar a ese Slowpoke cuanto antes. Porque eso de que me esté durmiendo los Pokémon. Va a ser un combate largo. Pero la. ¡Ah, ¡Ahí está! Te golpea, te Slowpoke. Que te den. Buena baza. Vamos a ver cuánto le quita. Bueno. Bueno. Lo malo es que nos sobamos, tío. Lo malo es que nos sobamos. Voy a volver a ir con Castillo, venga. Y aquí. Beso dulce a este. Venga. Vamos a jugar, chicos. Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar Confío en que ese Slowpoke se la pegue Estaría muy bien Tío, es que no sé si es tipo psíquico el Slowpoke ¿eh? Lo voy a mirar <ríe> Poketuber mirando Si sí, un Pokémon de primera generación Slowpoke Es que me suena que no lo es Es tipo agua puro, ¿no? A ver Pues no Pues es agua psíquico Soy retrasado, tío Soy retrasado No he visto lo que ha hecho pero me ha pegado a Nabo, ¿no? por lo que veo. Voy a hacer Onda Trueno al Slowpoke porque me está tocando la moral. Voy a hacer Gota Vital para recuperar vida. A ver qué hace. Este se confunde. Golpéate. No, se golpea. Malicioso. Vale, me da igual. Aunque tiene mordisco. eh. Uf. Qué difíciles son los combates dobles, macho. Y sobre todo en early game, que no tienes EVs, no tienes manera fácil de bajar a los Pokémon. Y ese Slowpoke... Me toca la moral, ¿eh? Vale Ahora voy a hacerle eh, otra vez Lo de confundir a ese Slowpoke Quiero que ese Slowpoke ataque lo menos posible Ya no está... Es bostezo, bostezo si es que es muy... Si es que no para Si es que no para este Pokémon ¡Es que no para de dormirme! Voy a cambiar otra vez Va, paso, tío Voy a intentar matar a este, fíjate A Sinks es que madre mía, es que no tengo nada para pegar, hermanos. Beso dulce otra vez al Slowpoke. Estoy jugando mal, eh. Yo creo. Y se, se, se desconfunde, mordisco. ¡Madre loco! Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Que me mata? ¿Que me mata este Pokémon? Y le confundo. Bueno, no está mal eso. Beso dulce, confundimos al otro. Es Lupo, que está paralizado y confuso. Como me pegues y me mates, es que te juro que es para pegarse un tiro. Confúndete. Golpéate, hermano. Golpéate, golpéate, golpéate. No, postezo. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Nos dormimos. Castillo ya no sirve prácticamente de nada. Pero, oye, ha hecho lo suyo. Voy a meter a Eric, que es el único que aguanta aquí bien, tío. Y voy a seguir con... Encanto. A Sinks, porque tiene mordisco y pega muy fuerte, tío. Es que pega muy fuerte ese Pokémon. Siento que este combate se esté alargando tanto Madre de Dios Pero... ¡Ay! Golpéate, Sings! Que te den, claro que sí Encanto muy fresco Puede que hagamos, chicos, sesiones de leveleo eh, En directo Pasándonos la ruta, ¿vale? Eso puede que lo hagamos, no sería mala idea, de hecho Bostez, joder, qué pisa hoy. no se paraliza, no se confunde Es impasible este Pokémon Buena baza, me lo tengo que quitar Es tipo psíquico, así que... Aquí cambio Voy a meter a Pablo. Me la juego, tío. Pablo, que pega fuerte. Es más el más rápido que ese Sinks. No creo que me haga un ataque tipo eléctrico ahora. Y aunque lo haga... No sé si me pega muy fuerte. Cuidado. Que... Bueno, es que tiene ataque especial subido, eh. Tiene... Vale, ese gol. Madre mía, Sinks. Estás más fuera que adentro, chico. Estás más fuera que adentro. Eric, obviamente aquí se tenía que dormir. Bien. Gracias. Que sirva para algo. Que sirva para algo, chicos. Hidropulso. Nos quitamos a Sinks. Soy más rápido. 100%. 100%. 100%. ¡Qué tiene poción! ¿Qué tiene poción? ¡No me lo creo! No lo mato ahora. No lo mato. No lo mato ni de dos. No lo mato ni de dos. Buena baza. Pues espérate, porque ahora me interesa más pegar al Sinx, eh. Pistola de agua de Slowpoke vale, no me quitas nada. Y Sings. Vale, perfecto. Shinks, claro, hasta el turno de curación, perfecto. Pues voy a hacerle focus. Voy a hacerle focus, no me la quiero jugar, nos quitamos al Sinx de en medio. Que al fin y al cabo es más problemático, ¿vale? El otro está paralizado y tal. Ahí lo llevas. Seco. Madre mía, las confusiones. Hoy es el día de las confusiones, ¿eh? Y se golpea. A tu casa. Eso es perfecto, porque ahora puedo meter el buena baza. Ahí lo llevas. Nabo sube al 13 y moya al 12. Estupendo. Poco a poco. Atizar. Atizar. ¿Qué basura es esto, tío? Paso, paso, paso, paso. Paso, pero vamos. De, de locos, paso. Buena baza. Slowpoke va a caer de otro golpe. Esto es bueno. Y se paliza Ya está encarrilado, chicos. Es Impidimp. Oh, Impidimp. Estupendo, nivel 13. Es un nivel. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Buena baza aquí. Y Sombravil aquí. Eso ya me gusta más. Ya me va gustando. Lo vamos teniendo encarrilado. Ojo porque Eric es un Pokémonazo, eh. Eric sirve. Rayo confuso. Yo me pregunto en qué día, en qué milenio, habrá un combate fácil en este juego. Buena baza, ahí te lo comas, perfecto. Y ese es poco que menos mal, menos mal, que lo hemos tenido controlado. Menos mal. Ahora se vienen las capturas, chicos, que va a ser lo mejor. Vale, y ahora un, un Wingul. Bueno, Wingul... Wingul no me preocupa tanto, ¿no? Sombra vil aquí Además está el 13 Está bien de nivel Ataque rápido Ok Ah, que estoy confuso Espérate Espérate Sombra vil. Vale, vale, loco Lo dominas y lo matas Perfecto Pues ya, focus al... Al bicho este Como tengo dormido a... a castillo No lo voy a usar Sube al 12 Qué lento sube, tío Quiero aprender rayo carga Ostras Vale, no pega tanto Pensaba que pegaba más este ataque Mmm... Voy a quitar Impact, trueno. Aunque puede fallar Rayo Carga, ¿eh? Eso no me mola. Pero ya Rayo Carga sube el ataque especial y eso sería increíble. Vale, buena baza. A ver cuánto le quitas. Es un Wingull, es un Wingul, Es un Wingul, chicos. Otro buena baza. Y otro Sombra Bill. Y Wingull para su casa. Madre mía. He temido por la vida de Castillo con ese mordisco. No os lo voy a negar, ¿eh? Se me han puesto aquí lo que viene siendo las pelotas. Pero ya está. Hemos ganado, chicos. De momento seguimos tranquilos. Ahora se vienen dos... Doble captura. Que va a estar guay. Y Moya sube al 13. Estupendo, Moya. A ver, soy Luis Moya. Grande Moya. Grande Moya como de rapa. Y let's go. ¡Oh! ¡Ostras! ¿A qué nivel evoluciona Eric? ¿Al 14? Vale, chicos. La primera evolución del juego se viene el hombre de Galar. ¡Qué chulo, chicos! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo, ¡Qué chulo el hombre! Pues ojo porque el hombre aprende sorpresa, ¿eh? Y eso pues ser interesante Ahí está, siniestro planta, por supuestísimo ¿Y aprende algo? No, no, no, nah, nah. Venga, entramos Nos vendamos Y vamos para allá No quiero entrar en el combate, eso sí que no me haría ilusión Vale, vale Vale Vale Hola, ahí estamos, estamos en hierba Estamos en hierba ¡Oh! ¡Final Pokémon de ruta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es! ¡Es! ¡Es Forma Galar! ¡Forma Galar de LGM! ¡Forma Galar de LGM! Vale, vale, vale, vale, Galar, vale, perfecto, pues debe ser tipo eléctrico, ¿no? Es tiene amarillo, es amarillo, tío. Es como amarillo. Nivel 15. Nivel 15, está por encima de todo mi equipo. Vamos con Eric. Porque puede ser tipo psíquico eléctrico. O fantasma. Es como morado. Hmm. ¿Qué tipo será? Yo flipo, tío Yo flipo Yo flipo Hasta el jean, venga, nos vemos, eh, crack Nos vemos Vale, ¡Oh! poplio, podía haber salido poplio. Lo que no sé si me ha salido de encuentro de, de, de, Del aire O ha sido encuentro de, de Exclamación, porque yo creo que ha sido encuentro de Exclamación, ¡Oh! Creo que ha sido encuentro de Exclamación, eh Aunque no estoy seguro A ver, venga, ahí está, encuentro de Exclamación Vale, encuentro de Exclamación, chicos Luxio Vámonos, tipo eléctrico pero Pokémonazo, Pokémonazo, ¿Tiene intimidación? No, no tiene. Vale, tiene guts entonces. Tiene guts. Cuidado, ¿eh? Cuidado que tenemos a Marril. Vamos a ir con Castillo que tiene hipnosis y es tipo eléctrico. Vamos. Ay, espérate que puede tener mordisco. Aunque no vas a hacer mordisco ahora, ¿no? Porque es tipo hada. Yo creo, vaya. Yo creo, Impact. Vale, perfecto. Es que tiene mordisco, tío Es que, cuidado Es que, joder, Este Pokémon nos da problemas Saquemos a quien saquemos Voy a ir con Eric No lo puedo hacer nada de estado Pero bueno fue un Luxio, eh Un pedazo de Luxio Carga Ay, ay, ay Ay, ay, ay, me huevón Pero bueno, ya tenemos seis Pokémon con este Si lo capturamos Buena baza A ver cuánto le quito Impacto no. Vale, me va a quitar más Está con el ataque subido Menos mal que es poco eficaz. Buena baza, a ver cuánto le quitamos. Vale, vale, el hombre, el hombre va pegando. El hombre va pegando, claro que es sí, Impact Trueno. Va a haber que hacerme agotar si queremos aguantar. Eh, lo he quitado menos. Buena baza. Le dejamos en rojo. Voy a hacerme agotar. No creo que lo mate. Carga. Ok. Ahí que va el mega agotar. Ahí lo llevas. Uff. Le quito nada y menos. ¿Cómo es la que tengo más ataque físico que, que especial, eh? Qué raro tener más ataque! no sé, siendo un hombre Es un poco raro. Vale, tiramos, eh... Pokemon. Y Luxio, hermanito. ¿Te capturas? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¡Sí! ¡Luxio atrapado, compañeros! Podríamos haber conseguido un Primarina, tío. Hubiera sido increíble ese Poplio o ese Horsi. Hubiera sido brutal, pero nos salió un Elgin que hizo teletransporte. O sea, que teletransporte, tío. Es que. ¡Qué puto asco! Vale, ¿eh? ¡Eh! ¡El starter! ¡Madre mía, este capítulo! ¡Este capítulo! Está siendo increíble, tipo fantasma, chicos. Os presento a la evolución. A Dietsile. Yo no dije ni me acuerdo el nombre de este Pokémon, tío. Mira, Chile. ¿Qué pasa, Chile? ¡Fantasma agua! ¡Brutal! Espectacular, maravilloso, increíble. Pues nada, hoy tenemos de todo. Mote de Luxio. A ver si iba a abrir los motes y he oído el, el grito de la evolución y digo, no puede ser. Vale, mote que se va a llevar nuestro amigo Luxio. Va a ser... Buah, le pega a este mazo, eh. A este le pega mazo. Pero sí ya le he puesto. ¿Le he puesto? Creo que no. Eh, Leo, de Gatito Gamer. Vale, pues Leo le pega muchísimo porque es como un león, ¿no? Bueno, es un perro, un león. No lo no sé exactamente. Leo. Enhorabuena, Leo. Eres un gatito, un... un un precioso Luxio Madre mía, qué de es, tío Vamos a verlo, vamos a ver qué tiene Debe tener goods yo creo, ¿no? Este bicho ¡Tiene imán! ¡Tiene imán! ¡Ostras! El imán es lo que... lo que, gol... lo que... Eso es, fortalece tipo eléctrico, qué guapo ¡Ah! ¡Ey ¡Fuck! Tiene agallas, que aumenta el ataque físico Pero me ha salido modesto Me ha salido modesto, tío ¡Qué rabia! No nos sale un Pokémon bueno, eh ¡Qué mal! ¡Qué mala suerte tenemos, hermanos! Pero bueno, vamos a dejar este episodio por aquí. Ya veremos si capturamos más o no capturamos más. Si hay más rutas, creo que sí, hay que luchar. Marri, déjame en paz. Déjame en paz. Vamos a dejar este pedazo de episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Hemos capturado un Luxio. No hemos capturado un Elgin, pero. Es que, es que. En lo que hay, en lo que hay. Creo que ese Elgin era de encuentro. Bueno, da igual, da igual En la práctica da igual. Son dos Pokémon random, que es lo que vale. El primero no lo hemos capturado. El segundo, pues sí, a hemos tener suerte. ¡Nos vemos, chicos! Dejad un super like de compitura, apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Se vienen capturas, se viene la cueva, se viene... De todo, hermanos. Y líder de gimnasio. En un par de capítulos... Oh, oh, oh. ¡Vais a flipar! Hermanos, nos vemos. ¡Chao! ¡Chao!